Hola, buscadores. Me han hecho una pregunta uh, fácil de responder. Me encantan ese tipo de preguntas. Uh, la pregunta dice, ¿el Necronomicon es real o es una ficción? Existe de verdad. <risa> A ver, uh, parece una pregunta tonta, pero no lo es. Para quien ya sabe la respuesta, evidentemente, pues es obvio, pero no necesariamente. Habéis oído hablar de los bulos y de los fake news actuales, ¿verdad? Vale, pues eso no, lo he, no se ha inventado ahora, ¿eh? no se ha inventado en la época de Internet. La diferencia con antes es que Internet permite divulgarlo rápidamente y por todo el mundo. Antiguamente cualquier noticia verdadera o falsa, pues tardaba meses o años en divulgarse de verdad. Y eso sí se llegaba a divulgar. Pero... Ya existían antes. Entonces, es cierto que alguien escribió sobre el Necronomicon, sobre la existencia de un libro, digamos, maldito, que tenía encantamientos, fórmulas satánicas y terribles que podían provocar, bueno, de todo, todos los males posibles. Con solo leerlo te podías volver loco. Vale, sí, escribieron sobre eso, pero no fue nunca real, fue una invención de un genio de la literatura, de Howard Phillips Lovecraft, el H.P. Lovecraft, que inventó una serie de mitos terroríficos en donde se exploraba en forma de novela el terror que llamamos cósmico, terror que viene de más allá de la Tierra, imaginario inventado, sí, totalmente. Entonces, una de, las, de sus uh, invenciones fue que existía, según él lo había visto, lo había, estaba en Buenos Aires, incluso se llegó a decir, uh, físicamente un libro donde contenía, uh, pues eso, uh, frases arcanas que, que podían provocar desgracias enormes, etc. Y que era un libro tan potente, tan negativo, que podía volver loco. Eso era una invención. Y nunca fue su intención la de que se creyera que era verdad. Pero sí es cierto que su, su genialidad consistió precisamente en que pudo hacer aflorar los miedos más profundos del ser humano. Miedos que iban más allá de lo típico de creer y tener miedo a los fantasmas, que si a muertos vivientes o monstruos marinos, o arañas gigantescas, cosas típicas del terror normal, de las novelas de terror normal, porque eso forma parte del inconsciente colectivo, sí, es verdad, y que lo, lo tenemos desde, bueno, desde la época de las cavernas, en nuestro inconsciente. Pero a medida que hemos ido avanzando en la humanidad, esos terrores en general han ido siendo demostrados como falsos, de alguna manera, como que, bueno, arañas gigantescas no pueden haber, la ciencia lo ha demostrado, por ejemplo, etcétera, montones de cosas de esas. Pero sigue habiendo un resquicio a lo desconocido fuera del sistema solar, lo que llamaríamos en el cosmos, la galaxia, en el universo, en el cosmos. Y esos miedos ancestrales a algo que nos puede hacer daño y que es más potente que cualquiera de nosotros, que en parte está basado en la realidad en cuanto a seres más potentes, más energéticos, más potentes que nosotros, claro que sí, pues uh, están ahí y pueden aflorar cuando nos sentimos solos, cuando hay oscuridad, etc. En eso se basó, inconscientemente, probablemente, uh, Lovecraft. Lo que hizo fue sacar de su propio consciente Perdón, incon o sea, hacer consciente de su inconsciente lo que tiene de contacto con el inconsciente colectivo y en las raíces más profundas logró sacar eso. Por eso es forma parte de la literatura universal. Todo lo que expresa Lovecraft es para aterrorizar al más valiente. Realmente lo supo expresar con una claridad, vamos, yo no me atrevo a leerlo, porque luego estoy varias semanas sin, de, sin dormir casi. ¿vale? Soy demasiado sensible al terror. Entonces, son novelas que reí. Me acuerdo de haber leído alguna vez, alguna, un trozo, y nunca me pude terminar ninguna, porque es que era horrible para mí. Pero a quien le gusta pasar miedo, pues vale, pues os lo recomiendo, porque lo vais a pasar de verdad. Bien, pues eso. Se inventó el Necronomicon y lo usa en el en nombre y en, la, en sus historias varias veces, de manera que es eso, es literatura inventado, ¿vale? no existe, no ha existido nunca, pero sí que como bulo, como fake news, se empezó a divulgar por parte de interesados, sobre todo de sectas y personas, personajes tipo satánico, que existía. De esta manera, tejían un aura de misterio y de poder a su alrededor y, bueno, se fue divulgando y todavía hay gente que cree que es cierto. De hecho, lo creen de verdad ¿no? y pondrían la mano en el fuego, pero ya os aviso de que no. no Y aprovecho, ya que saco esto, vale para tocar un tema que hasta ahora no hemos sacado, que yo sepa al menos, y que podría ser interesante hacer algún apunte, y es... Otro de los bulos y fake news, en este caso no necesariamente negativo, me refiero no necesariamente de cosas malas, ¿no? que es el de las palabras de poder, los mantras, perdón, los mantras no porque el mantra se usa para otro tipo de cosa, sino me refería a las frases poderosas que por el hecho de, de decirlas en forma de encantamiento, en forma de recitado, etcétera, eh, pueden provocar Efectos especiales, que ahora no me sale ningún ejemplo en concreto, pero vamos, que se habla mucho de los grimorios, libros de la Edad Media en donde se ponían encantamientos, frases que si las, las decías, yo qué sé, en luna llena o con el Marte conjunto a Plutón o cualquier otra, bueno, Neptuno, perdón, no, ni Neptuno ni Plutón se conocían en la Edad Media, es igual, Marte, Saturno, da igual. Pues uh, que podías conseguir cosas, lo que tú quisieras, o hacer daño a alguien, por ejemplo. Todo eso es total y absolutamente falso. Ninguna palabra por sí mismo, por muy rara que suene, por muy en sánscrito que esté, o en lo que sea, ninguna palabra puede hacer nada, nada en absoluto. Sí puede provocar que si tú te crees que eso te va a hacer daño, te lo haga. Pero no va a ser la palabra. Va a ser tu propia creencia, va a ser tu mente la que te lo va a provocar o tu inconsciente. ¿vale? No hacen nada. Pero tampoco es cierto que no sirvan de nada. Sí sirven si sí, la persona está preparada, tiene un nivel en concreto de evolución que le permite sacar energía, la que se necesite para eso, a través de su centro de expresión, de su comunicación. El centro laríngeo, para los que conocéis el, el viejo nombre, ¿no? El nuevo sería el centro de expresión. Vale. Pues, uh, si hay suficiente poder ahí, en esa persona, esas palabras ayudan a manifestar la energía. No digo que no, claro que sí. Pero en sí mismas las palabras no, sin, no, no hacen nada, pero en absoluto. O sea, que no perdáis el tiempo buscando grimorios, ¿Vale? O libros de encantamientos, de frases de poder, o buscar, o leer, o encontrar, y vamos a probarlas porque vais a perder el tiempo totalmente. Si realmente estuvierais preparado para poderla usar, tuvierais el nivel evolutivo necesario, yo digo así, nivel evolutivo necesario, no necesitaríais ningún libro que os las explicara, porque ya las sabrías, ya la habrías aprendido, porque se aprende. ¿Mm? Y... Si las necesitas, es que no estás en el nivel adecuado, si los necesitas ese libro. Por lo tanto, no perdáis el tiempo. Que conste que yo, también yo de joven, leí, me llegó a las manos, creo que fue un compañero de, de escuela... Sí, de instituto, que me pasó una copia de un libro de, de, eso, de rituales, en ese caso eran, con algunas frases que se tenían que decir, que provocaban, uh, que si sí, no me acuerdo bien, eh. pero vamos, mu, ahora yo diría que estaría entre el libro gris y negro, ¿vale? Pero no era del todo satánico. Y me acuerdo que lo probé en ese momento, ni sabía nada y además la curiosidad de probar, lo hice. Me desgañité bastante, creo que lo probé unas cuantas veces y no conseguí absolutamente nada, por suerte para mí, porque si no, supongo que me hubiera provocado un buen karma. Uh, y en ese momento lo dejé. Más adelante retomé el estudio de estos temas para ver qué pasaba y todo eso, y gracias a mis maestros pude entender esto que os estoy intentando transmitir. Primero, normalmente se suele usar de manera egoísta, lo cual crea mucho karma, no os lo recomiendo ni intentarlo, vale, porque si logras conseguir algo vas a tener un karma de varias vidas. Es grave, eso por un lado, porque es magia negra. Y segundo, que tampoco por suerte no vamos a conseguir nada. Dedica tus esfuerzos a otro tipo de cosas que te saldrá saldrás ganando de verdad y conseguirás algo. Y a los que os echen un mal de ojo con una frase maldita, reíros un poco... ¿Vale? Reíros de verdad, que eso os protege más que no ningún escudo energético, ¿vale? Reíros de eso y ya le podéis decir a esa persona que, pobrecito, cuánto te queda por aprender, ¿vale? Espero que os sirva y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, ya lo sabéis, en los comentarios del vídeo podéis preguntármelo. Nos vemos en el siguiente vídeo.